¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Este video me tiene muy emocionada, muy ilusionada, porque como pueden ver en el título de aquí abajito, es nuestro primer book haul. Estos libros los compré en el mes de julio y eh, pues no los compré todos de un jalón, sino que de poquito en poquito los fui comprando, obviamente. Eh, no iba de que todos los días a la librería Sino que cada vez que ocupaba eh, Comprar, o sea, salir a comprar Cosas de uso Personal y así, pues de una vez Me pasaba a la librería y veía descuentos Y todas las cosas bonitas Entonces ya vamos a comenzar con este Video para que no sea muy, muy, muy muy Largo, entonces Del primer libro que quiero hablarles, el cual me tiene Muy emocionada y es un libro que Yo ya había visto uh, en la Comunidad de Booktube y también en Bookstagrammer. Eh, me tenía muy emocionada. Y realmente la manera en cómo hablaban de ese libro. Y las reseñas que tenían. Me llamaba mucho la atención. Hasta que lo obtuve. El libro del cual les hablo. Es el de temporada de huracanes. En Fernanda Melchor. Este libro de verdad es guau wow, amigos. Yo quiero que todo el mundo... Lea este libro Este libro nos habla acerca de un grupito de amigos Que encuentran el cuerpo de una bruja en un río Y de ahí empieza como toda la historia eh, Tan cruda, tan difícil de digerir tan O sea, de verdad te da miedo todo lo que estás leyendo Pero te das cuenta que es lo que estamos viviendo ahora. Me dejó como un buen sabor de boca para seguir leyendo más del autor. Otro de los libros que también quería eh, leer porque ya lo había visto en el canal de Lucinda es este pequeño librito. Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro. Que nos habla acerca de un señor, de un tipo que quiere dar, bueno que va a dar una conferencia, ¿no? Entonces este, este tipo está muy emocionado para dar esta conferencia pero en el, en el momento de dar la conferencia se le olvidan por completo sus apuntes todas las cosas que ya tenía como para exponer su tema y empieza a hablar de temas diferentes eh, que empieza a hablar como de un bibliotecario, empieza a hablar de, de relaciones personales, de que fulanito se enamoró de tal y así pero ah, no te das cuenta, conforme lo vas leyendo no te das cuenta del por qué habla de esta manera Pero al final no lo ves venir y todo conecta con lo primero que fue haber olvidado todas sus cosas Y la verdad es, no sé, da una vuelta inesperada y te quedas reflexionando bastante Otro de los libros que quiero hablarles y que... Realmente no tenía contemplado de que comprarlo, pero simplemente lo encontré ahí y pues quise comprarlo. Este libro lo encontré en una sección de libros usados y pues me lo dieron que en $30 pesos. Entonces quiero hablarles acerca de Cartas Apasionadas, escritas por Frida Kahlo. Este libro también ya me lo leí. No lo leí todo completo, pero leí algunos y la verdad es que es un libro muy bonito, nos habla de todo lo que estaba viviendo Frida a lo largo de que ocurrió como esta temporada tan difícil en su vida y de hecho está súper súper bonito porque tiene algunos, tiene algunas fotos de ella, además de que hay un prólogo donde nos explica más o menos como qué onda con su vida y qué era lo que estaba pasando, además hay algo muy importante en este libro que también me gusta y me llamó la atención cuando lo comencé a leer, que es una cronología. O sea, no solamente las cartas están solamente como escritas ahí o plasmadas en el libro Sino que tienen una cronología, tienen un porqué eh, Todas tienen de qué año, tienen a quiénes van dirigidas y todo eso Y eh, también eh, vienen algunos dibujitos que por aquí se los voy a estar dejando Tienen algunos dibujos, algunas cosas Si no mal recuerdo creo que son cosas que ya dibujaba porque sí están muy a su estilo entonces sí lo peculiar de este libro es que está escrito en inglés entonces amigos yo lo compré porque quiero practicar mi inglés pero yo lo encontré en una en un apartado de libros usados eh, aquí en mi ciudad otro libro del cual les quiero hablar y es un autor que yo bastante tiempo lo vi Uh, se lo escuché hablar muchísimo a Vale Bigotes Que si no la conocen aquí les dejo su canal para que vayan a verla eh, Es una booktuber también Y yo mucho tiempo eh, pues escuchaba que ella hablaba muchísimo de ese autor En una ida a Gandhi había libros en descuento Encontré uno de este autor que ya le tenía un montón de ganas Y estoy hablando de Albert Espinosa Que es lo que te diré cuando te vuelva a ver este libro ya lo había escuchado en algunos canales de Booktube y la verdad me tiene muy emocionada el saber que ya tengo este libro en fin. Es un autor que mmm, dicen muchos porque no he tenido el placer o la oportunidad de leerlo, pero al fin ya lo tengo, aquí está. Eh, que es como más o menos autoayuda o algo así, pero la verdad he escuchado las reseñas de Vale Bigotes y no creo que sean de ese tipo, entonces... Pues lo voy a leer y ya les voy a decir qué tanto... Eh, qué tan chido está este libro. Por acá tengo otros dos últimos libros. Uno de ellos me lo regaló mi mejor amiga Adri. Y es de... Me parece que es una autora mexicana. La verdad no sé. Por el nombre no creo. Que es El País de las Mandrágoras. Yo pensé que era un libro que hablaba acerca de Harry Potter. Pero no, amigos. La verdad es que este libro nos habla... Por lo que leí en reseñas nos habla acerca de todas estas situaciones que están pasando en pues, en el país. Como pueden ver, pues realmente sí tiene aquí como un mapa de la República Mexicana. La verdad es que yo se lo encuentro muy interesante, entonces, no sé, ya después les diré qué tal me pareció. Y ya por último, y no por eso menos importante, un libro... Eh, que es de thriller, terror, creo Y es Maldad, escrito por Tommy Cohen Y nos habla acerca de un grupo de amigos o compañeros de trabajo Llega un nuevo director en la zona de trabajo Y empiezan como que a desaparecer de uno en uno Pero muy misteriosamente Este libro también me tiene muy, muy emocionada Es más, quiero que sea de los próximos libros que quiero leer para el mes de agosto este fue un video realmente muy, muy, muy corto. Pero ya tenía muchas ganas de hacerles este primer book haul. Realmente son lecturas que me emocionan bastante, bastante. Y aparte porque realmente son, lectu realmente son lecturas que me emocionan bastante ya comenzar a leer. Pero eh, realmente son lecturas que ya me emocionan bastante, bastante comenzar a leer. Entonces, no sé, por ahí quizá... Ya les está actualizando de qué me está pareciendo algún libro de los que ya les mostré. O de algún, alguno de los libros que ya les mostré. ¡Ay ¡Oh, no! Ya les estaré diciendo qué me pareció alguno de los libros que ya les mostré. Ya, ya les estaré diciendo qué me pareció alguno de estos libros, entonces realmente me tiene muy emocionada comenzar a leerlos también hay algunos libros que les tengo pendientes para eh, darles reseñas acerca de ellos entonces sí eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y eh, no sé, díganme aquí abajito en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno de estos libros Y si no, ¿cuál les llamó la atención? Aquí abajito en la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan Nos vemos en el siguiente video, bye!